La despedida de Mauro Cayazza a Jimena Barón. El bailarín posteó una tierna foto en las redes en donde le dice adiós a la cantante que se fue de viaje por trabajo. Entérate todo, en esta nota. Jimena Barón es una madre dedicada y una romántica incorregible. Enamorada de Mauro Callaza, el bailarín que conoció en el Bailando 2018 y que fue su partener a lo largo de todo el año pasado, la rubia debió desprenderse de él y su hijo Morrison. Por un tiempo. Lo cierto es que según confirmaron en el show de la mañana, la cantante se fue a Miami a grabar su segundo disco y está muy feliz porque está viviendo el sueño de su vida. Luego de descansar en un lujoso hotel con su familia ensablada y de tener unas fogosas vacaciones en Punta Cana en la primer quincena de enero junto a Cayaza, Jimena recargó pilas y puso su sueño a toda marcha. La diosa va por todo y volverá con nueva música para que sus fans la disfruten, como lo hicieron en los shows y las giras de la tonta. El primer disco de su carrera en donde lanzó inéditos hits que la posicionaron como una de las artistas pop argentinas más seguidas por el público local. Mauro que quedó con Momo en Argentina compartió en Instagram una tierna foto de los tres y dejó un romántico mensaje al pie, te vamos a extrañar amor, que nada te detenga. Mira, la romántica despedida de Mauro Callaza a Jimena Barón, te amo y te. Ed". El bailarín le dejó un comentario muy tierno en Instagram a Jimena Barón antes de que ella viaje, que no solo emocionó a la actriz sino que además, conquistó a todas sus seguidoras. Horas antes de que su novia Jimena Barón se subiera al avión que la llevaría a Miami para grabar su segundo CD, Mauro Callaza le preparó varias sorpresas. Además de una cena especial, le escribió un breve pero muy sentido mensaje en Instagram. Es un gran paso en tu vida amor. Disfruta cada segundo. Te amo y admiro. Estas palabras tuvieron inmediata repercusión en los fans de la pareja, que no dejaron de elogiar al gran tipo que Jimena tenía a su lado. Y ella, por supuesto, no lo dejó pasar, gracias mi amor, respondió emocionada. Durante los días que esté de viaje, Momo quedará a cargo de la mamá de la actriz pero también de Mauro quien se ofreció a cuidarlo. Así, Jimena parte tranquila para trabajar full time en el nuevo proyecto musical que saldrá a la luz este año.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 Jimena Barón viaja a Miami a grabar su segundo disco, y su pareja, el bailarín Mauro Callazza, que conoció en El Bailando 2018, le dedicó un posteo muy cariñoso. Con una tierna foto donde se los ve a Jimena, Mauro y el hijo de ella, Morrison, el bailarín le dejó un romántico mensaje, Te vamos a extrañar amor, que nada te detenga.